¿Qué sucede hoy? Un sol oscureció Un sol somos nosotros votando, resplandor En nuestros pensamientos ¡Gracias! Yeah. llora como endureció tu corazón qué sucede hoy en ese día pasó que vibra sin sentido perdiendo su emoción Como endureció tu corazón mascarilla sobras si te da igual si un niño llora como